Hola a todos y bienvenidos a un vídeo de, de Mi nombre es Sergio y en esta ocasión nos traemos un juego un poco peculiar que se llama. Bueno no sé cómo de llamarlo, eh, eh, no sé si es Gambare, Gambare, Gambare eh... La primera pregunta que tengo que hacer es por qué no hago nada. Ah, vale, no. sí si sí, sí, sí. Vale. Uh, este juego es. Un juego que me encontré ayer, estaba haciendo estaba revisando el bundle de, de Black Lives Matter de Itzio, que, que, que compré cuando, cuando salió. Un bundle que si lo tenéis, la verdad es que, bueno, si lo tenéis, eh, yo creo que eh, gracias, por, por creo que la causa lo merece. Y si lo tenéis también, eh, la lista de juegos disponibles para Linux que hay ahí es, es enorme. Entonces bueno, ayer estaba, estaba mirando a ver qué, qué había disponible, porque es que si he prácticamente infinita y, y me encontré con, con este juego que la premisa es ah, que es un, es un juego de estrategia por turnos usando fútbol ¿Vale? eh, entonces lo vi y me llamó muchísima atención yo no es que sea especialmente fan de fútbol ninguno de, de los juegos de fútbol pero sí que me gusta la estrategia por, por turnos y lo vi y me pareció muy muy curioso y me recordó por lo menos la estética y en un vídeo que vi rápido de, de, de del, del, del juego, pero me recordó, me recordó no, a Hugo, no me acuerdo exactamente el nombre, a ver si me lo ponéis en los comentarios, guay, el juego de NES en el que cogía selecciones del mundo y tenían como habilidades un poco raras y hacían pasar, no sé, quedaban como muy locos con calzones y tal, no me acuerdo de ese juego, pues me recordó muchísimo a él, ¿vale? Y, y, y nada, el juego bueno, pues ahora que... Habrá que la verdad es que... Soy bastante... He echado un par de partidas, soy bastante malo. No hay... Ahora vamos a ver... es un poco raro, ¿eh? no tengo ni idea. Siempre acabo. Con... Siempre se jugado con Nakano. No, la verdad. No quiero no, no, no jugar con Nakano. Esto no, no, no. sí, para ellos sí, todo sí. Todos es los que son sí. esto se va a ajustar vamos a bajar un poco son 7 y 11 vale, vale. ¿Ves? estados alterados yo no sé cómo hacer los estados alterados vale entonces ahí la la, la ACP me metió una paliza bastante nazi, la porque eh, directamente no sé sé hacer. Vale. Tenemos estas estas habilidades. Eh, que podéis ver? Pues podemos movernos, regatear, el pase y el directamente, la puerta, ¿vale? Y bueno, pues eh, nos movemos a elegir a nuestro, porque a nuestro juego es menos al portero, el portero es en modo automático hasta donde yo he visto. Vale, y si podéis ver al, eh, este señor tiene, tiene talentos que no sé cómo se activan. Vale, o sea, no sé cómo utilizar los talentos, no sé qué hay que hacer, entonces la EA hace cosas que yo igual podría, pero, pero no sé cómo. No sé cómo. No sé cómo hacer. Pero bueno, eh, sin más. Vamos a movernos. De hecho es su juego de estrategia por turnos. Vamos a poner este sitio de aquí. Para el delantero. Igual, debería mirar un poquito las estadísticas de la peña, claro, porque yo aquí estoy jugando también a lo loco el chute 72 es un yo estoy entendiendo que los valores de, de, de bueno para nada entiendo que tiene que ser 29%, ciento normal es portero eh, yo entiendo que estos, estos números el 29 57 72 y demás estoy asumiendo que son porcentajes vale pero bueno en todo caso da igual o pueden ser valores absolutos daría igual y son los que luego definen bueno voy a hacer una vez voy a hacer un pasito si no, no, no, no ya empezaríamos. Eh, cuando pase lo veo, os, os explico este señor de chute 65 59, si sí, no creo que tenemos adelante todo donde creíamos PP, ¿no? 62, este señor yo creo que también pero claro, no estoy, estoy mirando solamente el chute estoy obsesionando con pero es cierto que bloqueo entrada y pase, bueno, hay que jugar con las estadísticas al final no es lo que tienes este tipo de la vamos yo voy a subir a este señor también a que apoye un poco aquí sí, y este... y vamos allá, de allá. un éxito de pase del 83, con el periodo por la ropa de 44, vale no lo pasar ya O sea, el, el punto que estoy preguntando ayer es que como no tengas un éxito de pase relativamente alto, no tienes he nada, que no hay mucho, no hay mucho que no sé, hacer. igual me quedo en mi sitio bueno vamos a ver qué pasa aquí no me está gustando la jugada pero me van a entrar y no es mala. 50, tengo no muy lejos. 55, 59, pues está, está lejos. ¿A me podría dejar avanzar y Vamos a empezar con, con este señor. Vamos a hacer. ¿Ves? Los talentos no sigo sin saber cómo, cómo, cómo se han militar. Esta cosa no. y por qué no me metes 8374? No para 63, no la no puedo jugar, pero la voy a jugar. Pero espera, entonces, antes no de esta voy a quitar a este señor aquí que no esté en el medio. Por si acaso le una carta, pero no un fío de de esto, cómo funciona. A lo loco, eh. A lo loco. A ver qué nos pasa. Ay. No contado yo con ese efecto. Ay, hemos perdido dos movimientos en el otro. Moves entre las casillas es un poco raro, no tiene diagonales, o sea, me parece muy bien, me parece muy bien que no dejes moverme, o sea, que, que sea, la, sea una cuadrícula, pero por lo menos déjame ir en diagonal y luego situarme en la que corresponda, pero bueno, es un poco raro. Y aparte de que al rotar la cámara no rota tampoco el... Si la izquierda sigue siendo su izquierda, ¿no? Es mi izquierda visual, pero bueno, es pues un Para tener. Eh... Bueno, lo de los talentos, si alguien me explica cómo se habilita, pues me porque no tengo ni idea y pues estaría bien. Vamos a cogerlo porque no sé. Soy... Estoy diseñando una estrategia que ni el Benji, y... Supongo, supongo que lo que me está diciendo el juego, es que esas celdas rojas que se ven ahí... Espera, vega, la cámara. Que esas celdas rojas que se ven ahí justo en la sombra, es que este, el, el muñeco que tengo delante, va a intentar pararlo. No, no lo que no he visto ha sido el porcentaje de éxito de pase sin al 100% no, más. no tengo muy claro la estamina y demás Vale No iba a poder. Vale No tengo muy claro eh, Los atributos de No sé si es experiencia Y bueno. Ya sé no sé supongo que serán los puntos que tienes una vez que puedes utilizar los talentos en el momento que se habilite porque eh, lo digo, no sé cómo se habilita claro me queda una acción si si chuto no hay tengo a nadie delante esto no puede cambiar la cámara cuando estás con las alianzas activadas Pero, mira Claro, no, no había mirado antes que se me está poniendo los porcentajes justo debajo de. Ahí. Estoy como lejos de todo el mundo, ¿no? Esto. Más garantías de éxito que esto ahora mismo lo no voy a tener. Ahora lo que necesito es. Apoyos. Ah, pues que se ponga en a molestar. Vale. Quiero ser menos de Rick. Vamos a ver. Qué bueno. Igual, igual debería haber visto las estadísticas del pase antes, eh. Verdad. Desde el zapateo, bueno. 46, del pase 51. Vale, a jugar mejor el pase. ¿Qué dices? esa celda lo estoy ocupando yo, no os puede venir un minuto y echarme, entiendo yo. Ah, no me ha gustado usted. Ah, qué bujol, qué bueno. De pase, tienes que tener un cien. ¿Qué puedo hacer? No, me voy a dejar No puede ser o esa. Mira, o sea, si pasamos a este tío. ¿Qué por qué? Nadie me lo puede parar. ¿Qué dices? Mierda, mierda de, de deporte. Vale, me cae. A ver, su si baja. Hacer cambios, Bien. no tiene habilidades, es que son torpes, son muy torpes estos tíos. What would A más la pero no. Este me recuerda, este perelojo me recuerda al... ahí no me viene ahora. Este de Naruto, que va con la arena en la espalda y demás. Empezamos a Ah, no me acuerdo. Bueno. Eh, pues no sé, chicos. ¿Qué hago que ¿Qué hago ¿Qué hago yo con esto? hago? Porque estoy pensando que este señor igual se tenía que poner aquí un poco delante, si que voltea chapa, Cerramos yo huecos, es el único que se ha adelantado, y para adelante. Y el forma de ha dolido corazón, eh. Que mierda de corte. ¿Ves? La habilidad es especial, el pase es su y ahora este se va a quedar los nuevo, porque ellos me lo hicieron. Se va a quedar sopao para todo lo que queda partido o una cosa así, no lo entiendo. No sé cómo hacer las habilidades especiales. Este juego me está... Me está... Me está... Me está... Me está bonita, Oh. Está Estaba claro que lo quería pasar al Pero pincho ese, pero Todos han consumido Han consumido Son muy tope ¿eh? Son muy tope estos es... Bueno encima Aspe... no se va a despertar Me voy a poner aquí para alejarme lo más posible del perro blanco este, del Kakashi Sensei. Y. cara Vale, no me salía. era el perro José. El no sé qué quiere tapar, el que está arriba a la derecha. En la lista de, de jugadores. Bueno, pues me quiero esca escapar de aquí de Kakashi Sensei lo más que pueda, y meterme en las faustes de. Esa especie de Killing Rubio no sé qué es sí, vamos a intentarlo. entrada a su no, no lo voy a entender. O sea, ¿por qué ellos tienen habilidades y yo no? ¿Por qué mis jugadores tengo dos jugadores solos ¿Por qué van a meter un gol? Yo quisiera saber cómo funciona... Si tengo la mitad del juego, de hecho, para al menos obligarle a moverse un poco, yo que sé. Me está empezando a la... no gustar este juego, eh. Bueno, por pues, lo menos tengo una punta para pegar. ¡Ah, muy bien! Me apelan a eso sí, como esto. El primero. No, yo esto. esto. ¿Nee? ¿Quién era el que tenía. Chute de setenta y tantos. No lo he encontrado. que no ya no aparece hay buenas estudios todo sí. vamos a parar aquí mí mira tenía que haber puesto este aquí ¿qué? y así no pasa ni, ni... ah no si sí, si sí, tiene teleportes es que no no claro ayer me salió uno que se teletransportaba por el campo o sea muy bien y tú podías despertar no lo paso, ojo, encima que me tocas el porcentaje de ya, vamos a ir un poco atrás ya me pasó ayer también <coughs> el juego de repente casca, vale así que nada, pues nos quedamos sin saber eh, el no lo voy a decir. si soy capaz de ganar un partido o no, el juego eh... una, faena, ¿eh? Eh, una cosa que no me gusta yo creo que esto es cosa de Unity esta es una ventana que es Típica en los juegos de Unity, así que supongo que sea el juego hecho en Unity, no sé. El juego es entretenido, a pesar de que me esté cagando en el foro de juego y demás, que no me gusta nada. Eh, el juego es... me gusta, me está gustando. Me parece sabe, te va vale. Echarle un rato, vale, no sé qué hacer. Pues echas ahí un ratillo, echas un partido tonto y demás. Una cosa que vi. Vale, antes ya de acabar el vídeo, no voy a empezar, eh. Bueno, el modo historia no lo he quitado juegos, o pues era una liguilla o no sé, no lo sé ¿de qué va? Es que lo he probado par por veces. He visto que existen torneos y ligas. Lo que no he visto... Es eh, opción modo online, ¿vale? Si alguien conoce una forma de montar esto online, hacemos un torneo y una liguilla, si alguien más tiene... El, el juego y vemos a ver si se puede montar algo si se os ocurre un coma eh, claro esto no tiene no es, se puede usar por lanzar por steam y usar el remote play del remote play de steam o alguna de estas tampoco he visto que tenga parsec ¿vale? y no sé si ya se puede usar parsec en una cosa en un juego que no lo tiene programado bueno lo que decía si a alguien se le ocurre como como jugar a online Intentamos montar alguna Alguna lequilla cutre, ¿vale? Eh, por lo dicho Gracias por ver el vídeo Ya siento que se haya, se haya roto así un poco de repente eh, Sobre los .com. Perdón por los ruidos de fondo Que la gente por lo visto en el blog de minas de trabajo no sé, si os oído por no sé si lo habéis oído Pero Si es o si habéis oído los portazos ya lo siento eh, no sé, la gente se para mucho. Bueno, en caso, eh, somos jugadoresnews.com. Pasaros por la web para ver en qué redes sociales y dónde nos podéis encontrar. Eh, en qué redes sociales estamos y dónde nos podéis encontrar. Ah, nada de hecho, um, Juegos Saladete Lo recomiendo si lo tenéis, eh, si tenéis. Bueno, si no lo tenéis, pues. Quieres echarlos así unas las cazas o, o tipo de que te. Tanto vale. Entonces, pues mm -hmm. es que yo lo tengo en el bander. Eh. Campare. Vale, se si puede estar Mira, ahora mismo está la oferta, buenas ofertas de verano por cuatro pavos. Si tenéis visitas en casa, sobre todo por, ah, para echarte una. Mira, es que estas habilidades yo no sé cómo las hacen. Yo no he capaz. Y aquí viabilles y todo. Eh, para hacer el tonto, me están en el Para hacer el para hacer el, un poco el tonto, vale. Eh, eh, Unas risas con los colegas y demás. Pues a mí me está gustando. Este, este toque no es un juego al que le voy a dedicar 100 horas. Pero para una tarde tonta o que, con visita con colegas, no sé qué. Dar cuatro risas. Eh, el juego local multiplayer, 2 a 8. Vale, pero no tiene. No tiene. No tiene eh, online. Vale. Bueno, eh, lo dicho. Mm. Captain Chubasa Sí, aquí esto es Oliver y Benji Pero sí, si es un poco Oliver y Benji Pero a mí también me recuerda a los cabezones Estos que os comentaba del juego de la NES Que no sé, no sé muy bien cómo se... cómo se... Bueno, lo que os decía eh... Yo no me rollo más Jugando pasos Linux.com por allí, mirad las redes sociales que, que tenemos eh, Que son unas cuantas Y como son tantas seguro que me olvido Y, y nada, comentadnos Qué os parece el juego, qué, qué os parece ves en está claro la sesión una hora a media hora perdón normal sí creo que está bien que es que está bien nada claro, pues eso nos vemos nos vemos en fondolinos.com, muchas gracias por por vernos